Aprendí que el mejor regalo que alguien te puede hacer es dedicarte su tiempo, escucharte, preocuparse por ti y que te ayude a no rendirte. Desde que somos niños, nos enseñan que los regalos son una forma de demostrar amor y aprecio. Nos emocionamos con la idea de recibir regalos, especialmente en fechas especiales como cumpleaños, Navidad y Día de San Valentín. Sin embargo, a medida que crecemos, aprendemos que los regalos más valiosos no son los que se envuelven en papel de regalo o se compran en una tienda. En cambio, los regalos más valiosos son los que no tienen precio, el tiempo, el cuidado y la atención que alguien dedica a nosotros. En este artículo, exploraremos por qué el tiempo es un regalo tan valioso y cómo podemos utilizarlo para mejorar nuestras relaciones y nuestras vidas en general. El valor del tiempo. El tiempo es un recurso limitado que nunca podemos recuperar una vez que se ha ido. A diferencia del dinero o los bienes materiales, no podemos simplemente reemplazar el tiempo que hemos perdido. Por esta razón, el tiempo es un recurso extremadamente valioso que debemos utilizar sabiamente. Dedicar tiempo a alguien es una muestra de amor y cuidado que no tiene precio. Cuando alguien nos dedica su tiempo, nos está diciendo que somos importantes para ellos y que están dispuestos a hacer un esfuerzo para estar con nosotros. En un mundo donde muchas personas están ocupadas con el trabajo, la escuela y otras responsabilidades, dedicar tiempo a alguien es una muestra de compromiso y sacrificio que no debe subestimarse. Además, el tiempo es una forma importante de construir y mantener relaciones saludables. Cuando pasamos tiempo con alguien, tenemos la oportunidad de conocerlos mejor, comprender sus necesidades y preocupaciones y fortalecer nuestra conexión emocional. Pasar tiempo con alguien también nos da la oportunidad de crear recuerdos y experiencias compartidas, lo que puede fortalecer aún más nuestra relación. Cómo utilizar el tiempo para mejorar nuestras relaciones Dedicar tiempo a alguien es solo el primer paso para construir y mantener relaciones saludables. También es importante saber cómo utilizar ese tiempo de manera efectiva. Aquí hay algunas formas en que podemos utilizar nuestro tiempo para mejorar nuestras relaciones. Escucha activa. Escuchar es una de las formas más importantes de demostrar que nos importa a alguien. Cuando pasamos tiempo con alguien, es importante escuchar activamente lo que dicen, sin juzgar ni interrumpir. Escuchar activamente significa prestar atención no solo a las palabras que se dicen, sino también a las emociones detrás de esas palabras. Hacer preguntas Hacer preguntas es una forma efectiva de demostrar interés y curiosidad por la vida de alguien. Cuando pasamos tiempo con alguien, podemos hacer preguntas abiertas para conocer mejor sus intereses, preocupaciones y perspectivas. Mostrar empatía. La empatía es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de alguien. Cuando alguien nos comparte sus preocupaciones o problemas, podemos mostrar empatía al validar sus sentimientos y demostrar que los entendemos. Podemos hacer esto diciendo cosas como, entiendo cómo te sientes o siento mucho que estés pasando por eso. Ayudar a resolver problemas. Cuando alguien tiene un problema, podemos ofrecer nuestro tiempo y habilidades para ayudar a encontrar soluciones. A veces, esto puede significar brindar un oído para escuchar o un hombro para llorar. En otras ocasiones, podemos ofrecer asesoramiento o ayuda práctica para resolver el problema. Compartir experiencias, pasar tiempo juntos haciendo cosas que ambos disfrutan es una forma efectiva de fortalecer una relación. Ya sea que se trate de una actividad al aire libre, una cena en un restaurante o simplemente pasar el rato en casa viendo una película, compartir experiencias juntos puede ayudar a fortalecer la conexión emocional entre dos personas. Como el tiempo puede ayudarnos a no rendirnos. Esta frase también menciona cómo dedicar tiempo a alguien puede ayudarnos a no rendirnos. Aunque esto puede parecer un poco vago, en realidad hay varias formas en que pasar tiempo con alguien puede ayudarnos a superar los momentos difíciles. Primero, cuando estamos pasando por un momento difícil, puede ser fácil aislarnos y alejarnos de las personas que nos importan. Sin embargo, pasar tiempo con amigos y seres queridos puede ayudarnos a sentirnos menos solos y más apoyados. Saber que hay personas que se preocupan por nosotros y están dispuestas a ayudarnos puede ser un gran motivador para seguir adelante. En segundo lugar, cuando estamos pasando por un momento difícil, es fácil perder de vista las cosas buenas en la vida. Pasar tiempo con alguien puede ayudarnos a recordar las cosas que nos gustan y nos hacen felices. Además, cuando estamos pasando tiempo con alguien, es probable que nos enfoquemos en el momento presente en lugar de preocuparnos por el futuro o el pasado. Por último, cuando estamos pasando por un momento difícil, puede ser difícil mantener la motivación y la determinación para seguir adelante. Pasar tiempo con alguien que nos apoya y nos anima puede ayudarnos a mantenernos enfocados en nuestros objetivos y a seguir avanzando incluso cuando las cosas parecen difíciles. Esta frase nos recuerda la importancia del tiempo como un regalo valioso. Dedicar tiempo a alguien es una muestra de amor y cuidado que no tiene precio. Además, el tiempo es una forma importante de construir y mantener relaciones saludables. Al utilizar nuestro tiempo de manera efectiva, podemos mejorar nuestras relaciones y fortalecer nuestra conexión emocional con los demás. Finalmente, Dedicar tiempo a alguien también puede ayudarnos a no rendirnos. Cuando estamos pasando por un momento difícil, es fácil perder de vista las cosas buenas en la vida. Pasar tiempo con alguien puede ayudarnos a recordar las cosas que nos gustan y nos hacen felices y mantenernos motivados para seguir adelante. En general, debemos recordar que el tiempo es un recurso valioso que nunca podemos recuperar una vez que se ha ido. Al dedicar nuestro tiempo a las personas que amamos, estamos invirtiendo en relaciones saludables y satisfactorias que pueden enriquecer nuestras vidas de muchas maneras. Una cosa importante a tener en cuenta es que el tiempo no solo es importante en nuestras relaciones con amigos y familiares cercanos, sino también en nuestras relaciones profesionales y académicas. Cuando dedicamos tiempo a nuestros colegas, mentores y compañeros de trabajo, Podemos fortalecer esas relaciones y construir una red de apoyo en nuestro campo. Además, el tiempo también es una herramienta valiosa para el cuidado personal. Cuando dedicamos tiempo a nosotros mismos, ya sea para hacer ejercicio, meditar, leer o simplemente relajarnos, estamos invirtiendo en nuestra propia salud y bienestar. Darnos tiempo para descansar y recargar nuestras baterías puede ser fundamental para tener éxito en nuestra vida profesional y personal. Por último, es importante recordar que el tiempo es un recurso limitado. A veces, puede ser tentador dedicar nuestro tiempo a personas o actividades que no nos aportan valor o nos hacen sentir infelices. Es importante aprender a decir, no a las cosas que no son importantes para nosotros y a las personas que nos hacen sentir mal. Al hacer esto, podemos liberar tiempo y energía para las cosas y las personas que realmente importan. En conclusión, el tiempo es un recurso valioso que debemos utilizar de manera sabia y efectiva. Al dedicar tiempo a las personas que amamos, podemos mejorar nuestras relaciones y nuestra capacidad para superar los desafíos. Además, el tiempo también es importante para nuestra carrera y nuestro cuidado personal. Al aprender a decir no y priorizar nuestras necesidades, podemos utilizar nuestro tiempo de manera más efectiva y encontrar más satisfacción y felicidad en nuestras vidas.